Hola, muy buenas tardes, somos el equipo Eri, el equipo de respuesta inmediata y el día de hoy queremos contarles que estamos celebrando el Día Mundial de Higiene de Manos eh, por lo tanto estamos en compañía de socios de enfermería que nos van a mostrar el día de hoy paso a paso cómo hacer la higiene de manos adecuada también recordar que la, la, las manos es una fuente alta de contagio de bacterias y virus por lo tanto, la importancia del autocuidado y la higiene de manos. Entonces, nos vamos a demostrar cómo se hace directamente el lavado de manos. Primeramente, se deben de mojar las manos. De segundo, sería untarse de jabón líquido para después cubrir toda la palma de su mano con el jabón. El segundo paso a realizar es frotarse las manos entre sí. El tercer paso sería frotarse las palmas contra el dorso de las manos y entrelazar los dedos. El cuarto paso sería frotar las palmas entre sí, enlazar, entrelazarse los dedos. El quinto paso es frotarse el dorso de los dedos con las palmas opuestas, agarrándose los dedos. El sexto paso sería frotarse los pulgares en forma circular con la palma opuesta. El séptimo paso sería frotarse las yemas de los dedos en forma circular contra las palmas opuestas. Y el octavo paso sería enjuagarse las manos con agua y jabón para posteriormente secarlas con una toalla desechable y utilizarla para, para luego para cerrar el grifo. A diferencia pues de este lavamanos eh, se cuenta que es de pedal, entonces la no necesidad de hacer la, des, la desinfección con el, la toalla de papel. Bueno, eh, esta era la demostración de los pasos de lava de manos, por eso la invitación al autocuidado y también a tener presente que la importancia de esto para también eh, evitar y también propagar el coronavirus en el municipio y pues la invitación es que sepan que el día hoy 15 de octubre se celebra el Día Mundial de Higiene de Manos. Muchas gracias.